Buen día amigos y amigas de la Hora de Urningham, pero miren quién llegó a casa, el señor, eh, mira para el otro lado, Este tipo, tipo escenario de murga, viste, una cosa así este, Lucas Senz, filosofía en construcción, estamos en la tercera temporada, porque con el señor empezamos mucho más temprano Empezamos Allende, Allende la pandemia, bien metidos adentro, sobrevivimos a la pandemia y estamos en la entrega 29, es decir, bueno, los ñoquis de cabeza. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo anda el público de, de la obra de Burlingame? Eh, volviendo, retornando en marzo, Filosofía en Construcción, que tenemos un año largo para <risa> filosofar bastante, ¿no? Y además este año vamos a circular, algunas algunas este, entregas las vamos a hacer acá, otras vamos a ir al, al fondo de la casa de él, qué sé yo, otras iremos al bosquecito, vamos a dar un poco este, eh, vueltas de un lado para el otro, también dependiendo del, del horario, porque el señor trabaja en serio, él es profesor de, de filosofía y licenciado en educación. Eh, ¿Cómo está el licenciado? <risa> de verdad, dígame, licenciado. dígame, licenciado Bueno, decime, eh, primero, brevemente, ¿descansaste? No ¿Ya me arruinó todo? No, sí, en, en realidad sí, descansé Lo que pasa es que con el cansancio, es eh, como que uno no, no termina de descansar, ¿no? Como que siente que, que, falta, que, más. que, que falta más ¿No? Uh -huh. Eh, está bueno para, para hablar para filosofar y para hablar en terapia no pero claro. no siempre siente que, que, que falta más, más descanso sí y, sí y y de hecho yo te diría no, no era tan consciente de, de lo cansado que estaba hasta que hasta que descansé y ¿Fuiste ahí, a la playa fui a la playa sí mm. estuve estuve en la playa en eh, dónde estuviste en Necochea Qué lindo, playas grandes, lindas, la, limpias. La verdad que sí, la verdad que es un, es un lugar muy lindo. Yo no lo conocía, ¿no? Uh -huh. no, no, nunca había ido a Necochea. Siempre vamos a, a, a la costa y siempre eh, recorremos, pero nunca me había tocado ir a... a bah, nunca había elegido ir a Necochea. Eh, siempre está ese... Yo ahora ya lo voy a catalogar como medio mito, ¿no? Claro. A ustedes nos gusta hablar de los mitos, ¿no? Exacto. El, el mito de, de, del, del terrible viento de Necochea que bueno había un poco de viento así como un orillo de la playa pero pero de hecho cuando estábamos allá eh, estábamos hablando con un taxista y nos dijo no eso es un mito que que inventó la vieja Emir Telegram. Claro, la gente de Mar del Plata. Claro, exactamente. y dijo, no, porque en Mar del Plata hay más viento, pero nadie habla del viento. de Mar del Plata se la agarran con el viento de Necochea. Tocamos algo, un lugar sensible. No, es, hablando en serio, yo también lo experimento. Es decir, estamos saliendo de la pandemia progresivamente, por suerte. Pero en todos nosotros está dejando más un, como un cansancio este, mental que se traduce en lo físico también, ¿no? Este, porque inclusive yo fui, intenté ir salir dos veces de vacaciones y me costaba desengancharme y me costaba engancharme en mí mismo descansando, ¿no? Era como tenía otras cosas todavía ahí en la cabeza. Decime, ¿por dónde vamos a transitar el día de hoy? Bueno, vamos a, a transitar un poco en, en, en los orígenes de la filosofía, como así cruzando un poquito con esta cuestión de, de, de las vacaciones y del descanso y, y del ocio, y también un poco de la naturaleza. Es como un popurrí acá de, de cosas donde donde nos vamos a meter. Y está bueno de, en el primer, en el primer, este, en la primera entrega que en realidad es la entrega 29 del total, mm. pero en el arranque del año arrancar con los principios de filosofía. Te escuchamos. Exactamente, ¿no? Eh, porque, es más, yo no sé si hemos hablado de los principios de la, de la filosofía en el programa. Pues, Como hemos hecho tantas ediciones y hemos transitado tantos lugares. Eh, no, no, no recuerdo específicamente si le dedicamos o no a un programa. Pero si a mí me pasa que siempre que, que me voy de vacaciones o, o voy a un lugar lindo, natural o o con otro contacto ¿no? uno se corre un poco de la ciudad y, y se acerca a otros lugares ¿no? eh, a, aparece toda esta cuestión eh, típica de, de la filosofía que es el, el, el asombro ¿no? el, el famoso asombro o la admiración como decía um, Platón y como decían Aristóteles ¿no? como el origen del filosofar porque para quien no sabe y nos está escuchando o nos está viendo también ¿no? uh -huh. eh, la filosofía nace del asombro y sobre todo nace del asombro sobre la naturaleza ¿no? imagínense si ustedes están en el siglo VI antes de cristo ¿no? en las orillas del mar mediterráneo que la verdad que es un lugar extremadamente es, hermoso yo nunca fui es un bobo para elegir lugar dale dale no me encantaría ir algún día me encantaría ir a Grecia bueno conocer todos esos lugares no pero digo es, es, es, un, es una costa maravillosa donde justamente eh, aparecen bueno, estos personajes que van a ser considerados, ¿no? van a ser llamados filósofos, pero eh, cuyo inicio o cuyo origen ¿no? está justamente en la, en la contemplación de la naturaleza. ¿no? Algo tan simple como, como, como parece, pero que nos hemos olvidado tanto. Uh -huh. ¿no? Y la, con la, la contemplación de la naturaleza es, este, yo creo que es fundamental. Es una cosa tan sencilla, lo único que tenés que es usar los ojos, eh, si tenés la, la gracia y la suerte, y mirar. Pero mirar en otro sentido, desde la relajación, desde pensarte, pensarte a vos mismo, es decir, ¿dónde estás parado? A mí la naturaleza me hace sentir pequeño, o sea, no que me aniñe ni nada, sino que siento que sanamente me ubica en mi lugar yo no estoy por encima de la naturaleza que no puedo estar por encima de la naturaleza sino que tengo un rol, como todos, de ser parte de la naturaleza Exactamente, y esa era también la, la conciencia del bueno, del, del hombre griego cuando comenzaba justamente a preguntarse ¿no? por el, el, el porqué del, del mundo que lo rodeaba ¿no? uh -huh. eh, está muy marcado eso y, y por eso nombré a Platón y a Aristóteles porque justamente eran los los, los primeros que plantearon esta cuestión de, de la admiración ante las cosas simples que la vez son infinitamente complejas, porque puede ser de la, la puesta del sol, el cielo el, el mar ¿no? el, la, la marea, el, la observación de la luna, del, del sol de las nubes, de los fenómenos climáticos, de la lluvia de, de, de la vida ¿no? de, de, de, el, de la vegetación de los animales, de los propios seres humanos, como eso que nos impacta en un primer momento y que justamente nos genera la, las primeras preguntas. Uh -huh. eh, en, el, en el inicio de la filosofía, eh, la, la gran pregunta filosófica tenía que ver con el porqué, lógicamente, ¿no? y el porqué, justamente, del cosmos. Es decir, lo que querían saber los primeros filósofos básicamente era el, el porqué de todas esas cosas que lo asombraban. Y ellos lo pensaron ¿no? eh, como la búsqueda de lo que los griegos llamaban Arge, que era justamente el primer principio o la primera causa ¿no? que gobernaba digamos, todo lo existente. Ese es el punto de partida digamos, original, por decir, de, de la filosofía. ¿no? Nosotros ya hemos mencionado que, que la filosofía cuando nace discute y se corre de las respuestas religiosas porque justamente ¿no? eh, los dioses eh, son los que de alguna manera cierran y responden la pregunta. Pero cuando uno corre o va dejando de lado a los dioses, aparece la, la pregunta pensada desde un punto de vista, si se quiere, más terrenal, que es justamente la búsqueda de una causa. Aparte me, me hiciste pensar lo siguiente, es decir, una persona pensando en esta palabra en el arjé, en el principio, es una persona, es diferente a aquella persona que no se cuestiona el principio, pero recibe como una bajada de las religiones, mm. donde no hay preguntas, sino que hay un texto para leer y para aceptar. Exactamente, Entonces, sí. Eh, cuando, es diferente vos pensar, pensar el universo, todas las cosas que él describió, desde el punto de vista humano, ¿la ciencia usa eso un montón? Por supuesto, y, y por eso se, se considera, <risa> y, y, y los filósofos siempre sacamos, como ese, sacamos el pecho afuera, <risa> que es la, la filosofía es la madre de las ciencias. ¿Por qué? Porque la ciencia nace justamente de esa pregunta también. Es decir, nacen, nacen en conjunto, en, en ese momento, digamos, en la primera camada de filósofos, que son llamados ¿no? los, los materialistas, o, o los presocráticos, ¿no? eh, la pregunta por el por qué la, la búsqueda de la explicación de, del mundo natural eh, y, y no, no se separaba todavía la filosofía de la ciencia. Justamente lo que querían los primeros filósofos era, bueno, explicar las causas y los efectos, las consecuencias de, de todo el mundo que, lo, que, que, que los rodeaba ¿no? y que les generaba esa admiración. Por eso digo, en vez de ir o como dijiste, ¿no? de partir de, de la respuesta, bueno, se volvía a la pregunta. Y ellos la entendían así, que por supuesto pudo haber sido otro punto de partida, ¿no? claro, nadie lo niega, claro. ¿no? porque podría haber, se, eh, se podría haber pensado de otra manera, se, y, y de hecho eh, muchos filósofos posteriores rechazaron la, la idea de, de, de primeros principios de causas, bueno, etc. Pero ellos eh, interpretaban la realidad de esa manera, no buscaban justamente... El, el, el, primer, el primer inicio, el primer principio que gobernaba todo lo existente Y la característica que tenía la escuela de, de filosofía presocrática Era que la mayoría de los pensadores inicialmente Entendían ese primer principio como un elemento de la naturaleza Pasa como en física, ustedes no sé si sabrán <coughs> Hay dos lugares en el mundo Uno se llama CERN, que está debajo de, del, del, del suelo en Suiza y otro en la Federación Rusa, que están haciendo chocar partículas para encontrar la primer partícula que generó el universo. O sea, más o menos lo mismo. Y se hacen un montón de preguntas, incluso podés aplicar esto a lo social. Sí, sí. Unos te dicen, sí, todos somos hijos de Dios, ponele... Y no lo duda, y de repente mira el niño y ve que uno se baja de un BMW y el otro es un rancho Wichi, ¿no? Mm, sí. Y vos de, entonces el tipo empieza a preguntarse, ¿serán todos hijos del, del mismo Dios? ¿Dios será una persona, se preguntas en el aire, ¿no? ¿Será un, un padre desangelado que hace diferencias entre sus hijos? <coughs> ¿O será que acá pasa otra cosa? Por ejemplo, puse ese tema por la problemática eterna que hay siempre con nuestro querido, y le mandamos un abrazo. Si por ahí escucha alguien este, del, de la etnia wichi, este, que nos referimos a ellos, como nos podríamos referir a cualquiera en el Gran Buenos Aires, en distintos lugares, en distintos lugares de América Latina. Pero es de vuelta, ¿no? Es la, la importancia de la pregunta la importancia que nos trajeron a toda la humanidad <coughs> los primeros filósofos en todo el mundo preguntándose estas cosas y abriendo puertas que luego nos hacen transitar por distintos tipos de pasillos pero lo importante es la generación de las preguntas exactamente, muy bien Está, no sé si tengo entrenado en, en, en el arte filosófico pero escúcheme una cosa tercera. mira si te hago tipo amigo viste tercera tercera temporada si habremos pensado, 28, ¿no? eh... si yo que lo tengo, es decir, soy como un, al, un alumno predilecto y él, tengo Real, uno no. de los mejores profesores de filosofía de Urlingan, lo tengo acá. Si yo no aprendo, <risa> <risa> <risa> si yo no aprendo, escúchame Es como claro. le digo a, a Pablo Ambrosetti en Historia, lo mismo. Mm. Era un profesor de Historia. Me hablé de Historia, algo se me tiene que pegar. <risa> Continúa. Bueno, eh... Bien, entonces, bueno, una cosa que... Lo saqué, que de lugar, lo saqué de del lugar. Lo saqué del lugar. <risa> <risa> <risa> eh, no, eso que estabas diciendo eh, hace un ratito, ¿no? El, la cuestión, de pronto están los, los científicos que siguen buscando, ¿no? El, el, la, la primera partícula, o, o si se quiere algo más allá de la partícula, porque, bueno, eh, la, la, la física, digamos, actual... Sabe, la partícula no es, no es el, el, el último, no es el último eslabón de la cadena, entonces presentó la, la cuestión de la teoría de las cuerdas y, sí, y, sí, y cómo sí. pensar ¿no? la, la física eh, la, la, la física cuántica y la y la física subparticular por decirlo así no me, me mató yo tiré eso del claro, ser y el pero tipo digo, me dijo me puedo profundizar ¿te más? ¿Te puede? Claro que sí, no bien se, bien se, por se sé la teoría no se de la de la cuerda, sé que la teoría de las cuerdas es una teoría importantísima en este momento en, sí en sí física. sí es sí, que desde mi ignorancia lo digo no creo bien. porque creo que es la más más importante y más aceptada digamos dentro bien. de la comunidad científica por más de que todavía esté en, en, en construcción, ¿no? Sí. Pero digamos, es esta cuestión de, bueno, eh, hay una física de, de, de, de partículas y de átomos, y, y, o de partículas subatómicas, y hay todavía una física más profunda, ¿no? Y es como ir ¿no? eh, sacando las capas, como las capas de la cebolla, para ver cada vez más adentro, ¿no? Que es qué, y, y quizás un día las cuerdas se revelen, ¿no? Que tampoco... Tampoco o sea, son suficientes. A, a, a lo que vamos es. La verdad ese, se va a saber. Quizás, quizás sí, quizás sí. La verdad se va a saber, se va sabiendo. Pero, sí. digamos, es, es más, mirá, porque vamos a, a, a seguir con esto. Pero, justamente, bueno, lo decía lo, o que los primeros filósofos eran físicos en, en, en el sentido ¿no? de, de, de la época, por supuesto. Y buscaban esto de explicar la naturaleza a, a través de un elemento de la naturaleza, ¿no? Por algo se dice que el, el primer filósofo, que se considera el primer filósofo, que es Tales de Mileto, ¿no? Tales de eh, Mileto. Su, su tesis o su hipótesis o su idea era que justamente todo, lo, todo el cosmos, ¿no? todo el, el, el cosmos como totalidad ordenada de, de lo existente, no, so, no solo el universo, digamos, sino la, la totalidad de las cosas provenían del agua. ¿no? Él fue el que dio la, la, como la, la célebre... Eh, ...idea de que el primer principio de todas las cosas es el agua, ¿no? Cosa que obviamente, por supuesto, uno a la, a la distancia sabe que no es cierto en cierto punto, ¿no? Valga la redundancia, pero sí se considera, de hecho, que buena parte de, de, de la vida, de, la de vida las especies en el planeta. biológicas, eh, vienen, eh, vienen de, del agua, ¿no? Pero digamos, ¿cuál era, cuál era la, la hipótesis? Bueno, la hipótesis tenía que ver con que lo que él, él concebia era que justamente detrás de todas las cosas, ¿no? como, como fundamento de todas las cosas, y lo que podía explicar el porqué de todas las cosas, era que todas estaban hechas en mayor o menor medida con agua, o sea, con, con un componente líquido. ¿no? Entonces, la observación de la naturaleza, imagínate, ¿no? eso pasa vas a la playa, no, eh, si vos ves el mar y ves la, la inmensidad del mar y, y comprendés el, el rol del agua para los seres vivos, eh, perfectamente uno podría elevar como a, a nivel de hipótesis de que, que, el, que el agua justamente era el, el, el primer principio de todo. ¿no? Y sí, eh, si te quedas cinco días en algún lugar mm. sin tomar agua y el cuerpo <risa> empieza a tener efectos que no te los recomiendo experimentar. Exactamente, ¿no? Mm. Eh, por eso, y a, a nivel del cuerpo humano, a nivel del, del, del cuerpo biológico, pero también mm. al nivel macro de, de lo natural. no uh -huh. Entonces, cuál era la, la cuestión, él le respondía o intentaba responder esa, esa pregunta del primer principio y lo hacía justamente con algún elemento natural, con un, aliment, un elemento físico, que eso era justamente lo, lo que distinguía a, a, a todo este grupo de pensadores, ¿no? de los cuales se, se pueden citar un montón, sé que por ejemplo uno de los programas que sí lo, lo, lo, lo tratamos fue a, a Heráclito de Éfeso, que él utilizaba, él no hablaba del agua, pero sí utilizaba el fuego como, como metáfora de lo que era el movimiento. ¿no? Uh -huh. Pero digamos, la, la, la, la característica de la escuela presocrática era justamente esta búsqueda de, del, del elemento, del fundamento, del, del origen de, de lo natural, ¿no? Y siempre con algo que podría considerarse propio de la naturaleza. Bueno... Eh, Sí, y desde el lado argumentativo, ¿no? Por eso te decía esto de pensar en la lógica que sea Tales, ¿no? Sí. Él, él, dentro de los fragmentos que, que, que, que nos llegaron de él, y, y de los recortes que, que, que atravesaron la historia, bueno, él daba toda una explicación acerca de cómo, dale, yo sigo, eh, cómo seguía la, la explicación, cómo se iba formando la... La, la materia y cómo se iban formando y diferenciando los diferentes cuerpos, todo como una especie de, de, de proceso de, eh, entre lo, lo seco y lo húmedo. ¿no? Él buscaba la, la manera de explicarlo todo a través de, de, de esas categorías, básicamente. ¿no? Entonces, cómo... El, el proceso de formación de, del cosmos tenía que ver como un avance de lo húmedo en tanto se iba secando, se iba solidificando, ¿no? Bueno, tenía toda una lógica, toda una lógica lo que armaba. Claro, y ¿no? por más de que, obviamente, uno no... uno Otra vez siempre a la distancia, ¿no? Eh, se sabe que no es cierta. Uh -huh. Sí si se entendía justamente el esfuerzo racional por intentar explicarlo todo. Obviamente que a tales de Mileto le, le, lo, lo fueron... Eh, lo fueron discutiendo y fueron apareciendo otros pensadores que justamente dentro del mismo espíritu eh, buscaban hipótesis similares. Claro. Por eso eh, comenzaron a aparecer eh, otros presocráticos, por ejemplo Anaxímenes, eh, que cambiaba el elemento digamos, del origen y, y proponía el aire. ¿no? Y tenía todo un vínculo y toda una relación entre el aire, el soplo y, y el alma humana. ¿no? El, el aire como justamente bueno, el, el elemento necesario para, para respirar y, y para la vida. ¿no? Uh -huh. Y también, otra vez, todo el, el desarrollo de una teoría que justamente buscaba explicar cómo metafísicamente y físicamente a partir del aire se iba a poder formar justamente todos lo, los cuerpos materiales. ¿no? Bueno, y, y, y así uno puede encontrar, uno puede hacer una lista enorme. Pero la cuestión es que... Fueron también pasándose de esas primeras respuestas donde se daban elementos naturales, estrictamente materiales, justamente a, a conceptos. ¿no? Entonces, de pronto, empezaron a aparecer, por ejemplo, un Anaximandro hablando de lo infinito e intentando explicar cómo del Aperon, la sustancia infinita, se iba formando ¿no? todo lo finito, justamente, ¿no? todo lo, lo, lo corruptible y todo lo, lo que nacía y moría. ¿no? Incluso eh, tenemos al famoso Parménides que hablaba del ser y, y ya no hablaba ni del agua ni del fuego ni de la tierra ni de nada sino que decía, bueno, el origen de todo es el ser y con todo lo, lo, lo que implicaba, que bueno, no, no vamos a desarrollar eh, el, el pensamiento de Parménides pero su, su importancia capital en, en la historia de, de, de la filosofía y hasta de la humanidad es que se lo considera como el fundador de la lógica Mira. Sí, solo solo, solo con, con esos fragmentos de, que, que se han recuperado de, de, del poema de Parménides y cuando planteaba eh, básicamente la, la fórmula de que el ser es y el no ser no es, ¿no? Eh, de alguna manera está fundando justamente la lógica y lo que se llama el, el principio de identidad y el principio de no contradicción. Y todos fueron, yo lo escucho a él y, y, y me, me maravillo, primero la cantidad de gente en esa parte del mundo pensando, impresionante. Uh -huh. Segundo, que es como que cada uno de ellos fue poniendo una, un, un ladrillo en, uh -huh. en esta construcción del pensamiento, porque el que habló del ser después vino uno y que dijo, bueno, y la existencia, y entonces empezó, apareció el pienso, luego, luego existo. Entonces es como que uno... Va construyendo lo que, va a, lo que luego otro va a continuar Sí, que va a destruir una parte y va, y va Exacto, a levantar por como otro todo, vos decís, che, vinimos bien hasta acá Pero bueno, bajame estos dos ladrillos y hagamos otro Pero es impresionante el pensamiento impres, Impresionante en el buen sentido O en el idioma popular, digo la palabra impresionante Quizás debería usar otra Sí, el, no. Lo, te digo, lo, lo sí. original y, y, y también lo, lo creativo. ¿no? Y el Porque asombro. Que, y, y todo, sí. Eh, digamos, por eso decía cuando, cuando Aristóteles a, analiza como, justamente, todos estos filósofos que lo antecedieron, encuentra la, la, el asombro como admiración, digo como sorpresa, como esa sensación de que lo que nos rodea... Eh, se puede pensar, ¿no? Que no es solo un decorado, que no es solo un paisaje, perdón, sí. no, solo un pa no es un paisaje, no es un decorado, claro. sino que nos enseña a mirarlo con otros ojos, a sacarlo de, de lo cotidiano y empezar a preguntarnos sobre eso. Porque uno podría decir, bueno, sí, ¿que ¿cuál es nuestra actitud natural? Bueno, sí, el sol está ahí, y punto. No, no hay nada que pensar al respecto. Claro. Es más, si, si queremos pensar algo, decimos, bueno, ya la ciencia lo sabe, lo respondemos... Buscamos información, bueno, cómo, eh, yo, cómo, cómo, cómo funciona el sol, ¿no? su, su edad, qué, qué característica tiene, qué estrella es, ¿no? Pero bueno, nosotros como que una información ya digerida. Pero otra vez, tenemos al sol naturalizado como parte de un paisaje. Lo mismo con cualquier cosa, perdón, ¿no? Pero, sí, decir, sí, no. Eh, lo mismo con cualquier otra cosa de la naturaleza. Digo, no la, no la, no la pensamos, no nos volvemos a preguntar, no nos dejamos maravillar de vuelta por eh, lo que nos rodea. Y justamente la filosofía y el conocimiento, y la ciencia misma, ¿no? el, el pensamiento nace de, de esa problematización, de quitar las cosas de su lugar. Eh, inerte ¿no? de su lugar muerto de, de su lugar de, de normalidad es un lugar, y yo pensaba que además ese lugar inerte, ese lugar muerto en el único lugar donde es inerte y muerto es en la mente humana <risa> totalmente es en la mente humana porque si no, miren ahora, por ejemplo mientras él describía, yo decía él me está gastando, porque está describiendo a la humanidad despreocupada. Mm. Este, como se vive hoy en día, ah sí allá arriba está el sol, le hablas de cambio climático, dice mejor elijo la palabra negación, ah, no me importa, no va a pasar nada, el tiempo está loco y entonces ayer yo les leí un pedacito, un pedacito del, del un gabinete intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas, donde empieza a decirte cosas y lo, y sabés qué palabra utiliza, adaptate, como diciendo lo que viene no lo conocemos, la naturaleza no es ni mala ni buena, reacciona, nosotros alteramos la química. Entonces ahí empiezan todas las preguntas de vuelta sobre la naturaleza. Totalmente. ¿No? Y vos, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer? ¿Será que tenemos que cambiar de actitud? Obvio que sí. Este Y preguntas de ese tipo, pero, pero bueno, muchas gracias, muy bueno. No, nada, es más, esa, esa frase, el, el tiempo está loco, es, es buenísima porque mm. es... es a ver, no, no nos diferencia nada de, de, de alguien de hace 3.000 años, ¿no? Claro. Bueno, eh, yo creo que el tiempo, el planeta nos está haciendo una revolución a nosotros. Claro. Dijo, ¿ah, sí? ¿Ustedes no eh, van a cambiar? Y, bueno, y, vamos a la fuerza, dice. Imaginamos que, que la naturaleza sigue, o sea, tiene voluntad propia, ¿no? Como, claro. Es como los dioses. Hay dioses detrás de las cosas que, que bueno, enloquecen y, y nos mandan catástrofes. Claro. Y es como, es una actitud infantil, obviamente, claro. ¿no? En bueno, si, si el clima está cambiando, pregúntate ¿por qué? O si, si el tiempo está loco, pregúntate ¿por qué? Claro, no lo que pasa que hasta en las familias, ¿no? En los, en los años 70, después de los años 80 vino la dictadura, pero en las familias siempre había algún joven universitario o alguien inquieto por la cuestión social. Mm. Entonces lo primero que lo es, este es el, lo, el loquito, el loquito, porque era el que se preguntaba cosas. Sí, Era el totalmente. que estaba totalmente disconforme con lo que estaba y quería colaborar para que no solamente él, él, lo que lo rodeaba fuera mejor, pero siempre usamos eso Y ahora el problema es que la naturaleza nos supera a todos juntos, nos ponemos en fila tipo macho, 7 mil millones de tipos con la naturaleza y nos pasa por arriba no te comentaron, la semana pasada ¿Viste la tormenta hasta acá? Bueno, para otras zonas del Gran Buenos Aires Hubo un tornado, la, la prensa no lo sacó Hizo bola, no sé cuántos tejados y casas se rompió Y hemos tenido la inmensa suerte que no le pasó nada a nadie mm. Pero hay un, hay, un, hay un cambio climático irreversible O sea, no vuelve para atrás el, Esta es la nueva normalidad No se va a calmar Y vamos a ver qué es lo que pasa y ahí vamos a tener a los filósofos ayudando a pensar, también a los científicos, porque los científicos también ahora se alimentan de cómo me voy a hacer las preguntas. ¿no? Y entonces está la experiencia de los filósofos preguntándose, dice ¿por, ¿por dónde escarbamos en algo nuevo? Y sí, los que tienen cancha para escarbar cualquier cosa son los filósofos. <risa> no, ojalá. exactamente bueno Disculpa ojalá que no la es larga pero el me, el, ojalá me... ojalá que ojalá que se dé esa, esa actitud por parte de la comunidad científica uh -huh. y bueno lo que pasa es que lo que predomina es la, la actitud de la que domina el mundo ¿no? la, la actitud de, de, de poder y de, y de ganancia. de acá, acá lo que domina es el precio del barril de petróleo vamos a ser sinceros y si el dólar se va a desplomar o okay. qué y punto, y si va a haber inflación, que ya hay inflación en el mundo y cómo sí. te afecta, el resto te importa no, bueno pues te importa, te agradecemos que estés mirando y vos te haces preguntas también de todo esto que estás escuchando lo trasladás a tu vida ahora cuando de vuelta este, tengas la suerte con un previaje por ahí te vayas de vuelta de vacaciones, vas a mirar la naturaleza diferente seguimos con Lucas bueno, ojalá, no sería una buena manera de, de empezar a a, a pensarnos distinto, ¿no? Porque uh -huh. eh, a veces parece que pensamos, bueno, vacaciones, naturaleza, sí. Pero el resto del año la normalidad, bueno, la, no nos importa la naturaleza. Me no. parece que tendría que ser completamente al revés la, la actitud, ¿no? Pero bueno, digo, para eso, como estamos diciendo, ¿no? Hay que empezar a hacerse preguntas y entender que justamente, digo... Por miles de años los filósofos, las filósofas se han preguntado, han pensado, han discutido y nosotros formamos parte digo, de, de, de ese camino, de esa historia y seguimos, seguimos preguntándonos, seguimos pensando y seguimos intentando descifrar de es, eh, esos misterios, sobre todo digo, el misterio de la vida, el misterio de la naturaleza, el misterio del ser humano. Lamentablemente la humanidad se, se olvida de esas preguntas y pasa a preocuparse solo por los intereses materiales económicos, ¿no? Y no ve que más allá de ese pequeño mundo donde estamos encerrados con, con precios y, in, y inflación, guerras y barriles de petróleo, hay toda una existencia detrás que es necesario volver a mirar y, y, y volver a buscar, ¿no? Para cerrar el, el programa, te voy a hacer una, una pregunta que le hice también a Pablo Ambrosetti el otro día. Eh, vos como, como profe volviste a la, la presencialidad mm. en el ámbito de la de estar con tus alumnos y alumnas. ¿Cómo, cómo te sentiste? ¿Cómo se sintieron mm. ellos? ¿Cómo se va este, transitando esto? Bien, eh, obviamente que cuesta digamos, cuesta volver a adaptarse, ¿no? Uh -huh. eh, un, un poquito a, a ese ritmo. ¿Estaban, allá, ¿Estaban todos los chicos o faltaba alguno? ¿Te eh, en, a, ahora digo... Sí, sí. Y todavía faltan, por supuesto que faltan. Ah, Además, mira. es siempre las primeras clases, bueno, eh, se está armando el curso, siempre hay movimientos, hay algunos que están ahí, con, si pasan o no pasan, bueno, ah, claro. pasan esas cosas, ¿no? Eh, pero bueno... A ver, en, en líneas generales, eh, la, la, la asistencia es, ha sido buena, bueno, eh, como recuperando un poco el, el, el, el valor de, del día a día de la escuela, que por más de que a fin del año pasado se más o menos se, se pudo ir acomodando, uh -huh. eh, quedaron como muchas cosas pendientes, bueno, esperemos que este año sea sea mejor en ese sentido. Pero por suerte es es un buen comienzo dentro de, del... De lo global, que lo global. no es tan bueno. No claro es tan bueno. bueno. Eh, pero supongo que el estar cara a cara a vos, como, como docente, sí. delante de, de los chicos y poder ver cuando estás hablando el ida y vuelta de lo que estás diciendo, debe ser fundamental. Sí, sí, completamente, sí. Eh, realmente, y, y uno intenta que, que se genere ese ida y vuelta, ¿no? Uh -huh. Que haya esa, esa reciprocidad... Porque si no, uno hablando solo no, no llega a ningún lado, ¿no? No se filósofa nada. <risa> no, no se filósofa nada. Cerramos vos el, el programa. Bueno, eh, hablamos un poquito de, de los presocráticos. Quedaron muchos, muchos por afuera y obviamente no, no hemos profundizado. Ya a algunos le vamos a dedicar algún programita, me parece, ¿no? Pero, como les decía recién, yo creo que la clave tiene que ver con volver a, a recuperar ese, ese espíritu de, de la pregunta. Me había gustado comenzar con a, hablando de este tema, porque justamente el inicio de la filosofía y el inicio de un nuevo año nos tiene que despertar la, las ganas de querer saber más, de querer aprender. ¿no? Y para eso tenemos que corrernos de las verdades establecidas, de las respuestas ya dichas, ¿no? del conocimiento ya digerido y volver a pensar todo desde los fundamentos, desde las primeras causas, ¿no? Volver a pensar todo desde los fundamentos y las causas no es tan extraño, porque en la vida de todos los días, cuando pasa algo en la familia, es decir, eh, necesariamente para ayudar a resolver lo que a veces hasta es un problema, un familiar, eh, se vuelve a pensar en el origen. ¿no? Así que, bueno gente, lo mejor para todos ustedes, nos vemos la, la semana que viene. Saludos suyo al final y ya nos vamos. Bueno, muchas gracias a todos y todas por seguirnos, por estar ahí siempre bancando a la hora de Hurlingan y nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.